coproductor coproductor o lanzador quédate con esta, con esta palabra coproductor o lanzador ¿cuál es el tema aquí? el tema aquí es que el experto es la persona que tiene un conocimiento o un expertise sobre algo es decir que domina una habilidad Dani, ¿qué tipo de habilidad? la que sea tengo clientes y alumnos que han hecho lanzamientos pintando pizarras, psicología, fines, desarrollo personal, arte. Etc. Absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Entonces, el experto es la persona que tiene un conocimiento sobre una materia, la que sea. Pero por otro lado hay una figura que tiene muchísimo valor que es la figura del coproductor. ¿Qué es esto? Dani? Es una persona que quizás no le va a esto de aparecer. Yo no quiero aparecer enfrente de la cámara. Yo no quiero llevar redes sociales. Yo no quiero preocuparme de eso. Yo lo único que quiero es poder crear un negocio online que me permita generar ingresos desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Eso es lo que quiero. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Estas personas aprenden la habilidad de hacer lanzamientos. Y dirás, Dani, ¿por qué la habilidad de hacer lanzamientos y no la habilidad de hacer multirivel? Que nada malo con eso. De hecho, hablaremos el domingo día 12, para los que os dedicáis al multirivel. Porque los lanzamientos son la mejor estrategia para poder sacar un producto al mercado. Y entonces ese coproductor lo que hace es, primero de todo, su primer paso es, tengo que aprender la habilidad de hacer lanzamientos, Porque una vez que conocen la habilidad de hacer lanzamientos, el proceso se repite una y otra vez. Y lo único que tiene que hacer es buscar expertos para poder lanzarlo. Y entonces llegan a un acuerdo, llega un lanzador como por ejemplo Karina, busca a un experto como eran sus amigas que ya las conocían antes, le dice, ¿eh? Te voy a ayudar a lanzar tu producto. Te voy a ayudar a sacarlo hacia adelante. Firmamos 30% y 70%, 50-50%, el porcentaje que sea. Karine está detrás de las cámaras, no aparece su cara, no tiene que dedicarse a las redes sociales, pero sí gana dinero. ¿Dinero para qué? Dinero para ella. Que se ha ganado ella y que puede disfrutar con su marín de vacaciones. Esa es la figura del coproductor. Hoy entrevistaba en, en Instagram, no sé si lo habéis, lo habéis visto. Si no podéis ir a verlo. A Mar. Y esto sí que me parece muy loco. Mar hace tres, y medio, tres, tres meses y medio no tenía ni puñetera idea de lo que era un lanzamiento. De, de hecho, ella... Me conoció porque le apareció una publicidad mía en, en Instagram o Facebook, no recuerdo, se registró a la Masterclass como muchos de vosotros o de vosotras y cuando abrimos la oportunidad de poder acceder a nuestro, a nuestro programa, concretamente a la segunda edición del Incubador de Lanzamientos, que de hecho sacamos 25 plazas y se agotaron las 25, ella decidió darse la oportunidad y acceder. E insisto, hace tres meses y medio no tenía ni idea de lo que era un lanzamiento. Le sonaba chill. Chal, chal, chal, chal, chal, chal, chal. Y el lanzamiento era lo mismo para ella. Y hoy lo he entrevistado tres meses más tarde y acaba de hacer su primer lanzamiento. ¿Y sabes cuánto han facturado? Es que es muy loco. 8900 y pico euros. Eh. 9.000 euros en su primer lanzamiento y sin ni siquiera aparecer en cámara. Una persona que hace tres meses no sabía lo que era un lanzamiento. Por eso digo que crear un negocio online no es cuestión de si tienes o no dinero, o si tienes muchas o pocas ideas, o si tienes si no sabes por dónde empezar. Es cuestión de querer de quererlo de verdad. Y Mar no quería de verdad. Y no se perdía ninguno de los directos que tú. Y cuando abrí las inscripciones al incubador de lanzamientos, ella estaba la primera para poder hacer su entrevista y poder acceder. ¿Cuál es el resultado? En menos de tres meses, tienes un negocio en funcional. Sin aparecer en cámara. Sin tener redes sociales. Desde el más absoluto cero. Desde el más absoluto cero. Por eso digo que es posible a día de hoy. No porque lo esté logrando, yo estoy ya lo de menos. No te fijes en mí. Porque lo están logrando mis alumnos. Personas que parten desde cero. Seguramente sepas tú mucho más que lo que sabía la mayoría al entrar. Mucho más. No es cuestión de lo que sabes, es cuestión de cuánto estás dispuesto, dispuesto. Y hay. Y esto quizás os pase a muchos y a muchas y es. ¡Dani! Perfecto, ya entendí las dos figuras, experto, persona que tiene conocimiento y coproductor, lanzador, persona que tiene la habilidad para poder lanzar un experto.